Hola a todos, bienvenidos chacales a un nuevo vídeo de War Thunder. Esta vez vamos a un escenario que es el puerto de Novorossik. Pues un poco inusual porque normalmente suele haber tres zonas pero este es posiblemente el escenario más complicado bueno 3, 2, 1 segundo van a empezar y vamos a salir con el Jagd Tiger tanques alemanes evidentemente y vamos poco a poco a ir a por la zona wow. este escenario urbano, medio de hay muchos edificios destrozados, muchos agujeros, muchos huecos poco tiempo sueles ya encontrarte con los enemigos si solamente hay una zona pues va todo el mundo se ese yo bueno empezamos vamos a acercarnos a la zona a, a ver qué nos encontramos solamente sería un tanque medio bueno, ya veo vez enemigos y algunos compañeros 354, que se acaba de levantar en breve empezaremos a ver. a ver por esa calle por, ese, eh, por esa avenida ahí están justo en el carro en medio por ahí no se va a asomar parece que no no tengo la vista a ir avanzando hacia la zona y ah, ya empezaremos aquí está el primero T40 ah, M40 vale un impacto a ese M46 ah, tardas mucho en recargar The Tiger ese es el problema tardas mucho así ah, no se, ah, se me va a escapar justo por el tiempo de recarga bueno lo mato un compañero si este existe, existe tanque tardara en recargar 5 o 6 segundos menos sería venga un otro impacto, venga, este, este, aquí si sí le puedo dar. Vaya reboto. Y eso que tengo el proyectil de punta redonda. Un IS-3, venga, ese tanque americano también me está disparando. Venga, seguir, seguir. Nada, me han el caño. Tengo que troce de y empezar a reparar. He hecho este tanque solo. Sin ningún tipo de cobertura ni compañeros por los laterales complicado, bueno, todo el mundo se está centrando en mí, espero que mis compañeros aprovechen este momento para empezar a flanquear, yo sigo reparando, dos uno caño reparado a la reposición de la tripulación, venga, vamos despacito bueno, listo, vamos al lío, de nuevo al ataque, a ver, a ver, venga venga, este tipo, oh, ese Tiger, ese 3 otra me ha vuelto a dar a ver si lo me aclaro, ¿eh? desde luego que no otra vez el cañón destrozado, siempre la misma historia hay que cambiar la manera de atacar venga, empezamos a reparar, está muy lejos todavía si se me echaran encima, estaría listo, en poco tiempo 4, 3, 2, 1, venga, estamos reparados bueno, acaban de capturar la zona, ¿eh? mala noticia ah, los compañeros están flanqueando, pero desde el no está surtiendo efecto para nada esta es la estrategia, vamos a intentar nosotros volarnos por otro sitio vamos por este lado, por ahí ya me tiene muy visto venga Tanque, ¿quién es? Ha ah, destruido. No hay tiempo a matar a alguno. este lo tenía a huevo. Ah, ya he seleccionado el proyecto número 3. Venga, venga, ese, ese que se mueve por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Tanque pesado. Dispara. Bueno, aquí no se asoma a nadie. lejos tengo a ah, un eh, IS3 a ver si este amigo venga impacto venga a ver si eso te eso te ha hecho un poco de daño 0.17 ese tanque pesado hay otro y otro más que avanza para ahí venga me da tiempo a la recarga venga venga este lo pillo venga ahora venga amigo ahí está venga, ahí está estupendo no me he de olvidar de Uy, parece que también han destruido hombre aquí tengo conté T95 igual un heavy tank pero este es de los míos estupendo venga vámonos con el colega vamos para adelante sigo recargando me queda poco segundo y en poco tiempo ya estoy listo venga ese y ese 3 que está ahí ese y yo tenemos el conveniente, cuidado, cuidado, T-54 también por ahí ah, vamos a ver, ah se esconde, T-34, perdón nuevo juego de bombas por ahí no pasa nada. este tanque por muy insignificante que sea, si me coge por el lateral me destruye ah. si me coge por el lateral me destruye, y que ha hecho este? Este Tiger 2, ¿por dónde me ha pillado? Justo por ahí. Por el lateral. Bueno, tengo vehículo de apoyo. Vamos a aprovecharlo. Las reparaciones del Jack Tiger la verdad es que son bastante caras. Vamos al lío. Este es el único vehículo lo que Bueno, hemos destruido un blanco, ninguna zona conquistada. Bachecito, a ver si puedo pasar por aquí. Ahora sí, venga, bombas. Venga, venga. Tranquilidad, tranquilidad. Todo nuevo losik. Venga, ah, hemos conquistado la zona. Ah, estupendo. Avanzando, vamos, avanzando. Oh, han perdido fuelle. Ese ataque están todos alineados ahí en la zona, en la columna 3 prácticamente, esto es decisivo, momento decisivo, venga, vamos a ver por dónde podemos nosotros atacar, para la izquierda, a ver, a, ver, a, ver, a ver si por aquí, Este me ha visto. Bueno, ahora me toca recargar. Qué pena que este tanque sea tan lento para recargar. Si fuera algo más rápido, que fuera igual de torpe, como digo yo. Bueno, se esconde. Ahí está. Oh, no me da tiempo. Ay, qué pena. A ver si lo pillo justo por ese hueco. a ver, a ver, a ver, te escondes justo en el sitio ¡Ah! ¡Oh! ese disparo de donde ha venido Ya ha sido de él, pues no sé, atraviesa las piedras este. otro disparo, toma de 54 sin penetración, pero ahí está venga, así disparame, dame cosquillas con la ametralladora no se, sé, está intentando de entre tanto humo de humo es tuya. A dos carros medios justo en mi flanco izquierdo tengo que reparar pero ahora no me puedo entretener reparando tengo que estar listo y estoy listo para disparar está justo en esa calle y al final de la calle parece que hay otro me siguen marcando Mira ellos bueno ese tanque medio que está arriba se está enfrentando ese antiaéreo madre mía cuidado con ese tanque medio justo ahí lo tengo pegado pegado pegado ahí prácticamente me está buscando el flanco ah, hay dos tanques medios bajando no, me esa compañero caído estoy totalmente venga oh. Hola, amiguete. No podía experiencia esa ocasión. El ha sido vale. ¿quién me ha disparado? El Mira, tengo que reparar. No me queda más remedio. Estoy solo cazacarros o sea, aquí, solo sin cobertura. No sé lo que voy a dar. Poco tiempo. Bueno, han caído tres. La partida está muy igualada. Yo creo que, bueno, igualada pero que la estamos perdiendo y vamos camino de perderla venga 6 5 4 3 venga ese humo oh, un y ese 3 a ver a ver a ver a ver perfecto venga toma otro más. bueno a morir matando tengo este, a ese tío lo tengo aquí a, la, aquí a la izquierda en cualquier momento me va a freír, yo también necesito apoyo venga, un compañero que sale ese tío está justo ahí, está justo aquí está justo aquí, ah no, empiezan a salir, por la... ah ese me escapó, ah no da tiempo venga, ese me ha disparado ya, el amigo este este justo que está aquí, venga, otro ahí por delante ah, tengo aturdido, venga estoy totalmente tiro no puedo disparar a nadie, más claro que lo he tenido para destrozar a este encima, el tío me vacila, pasa por delante nada, no me da tiempo, venga, así no puedo disparar a nadie venga, están jugando conmigo, nada, no puedo disparar, están totalmente a tu se tenía huevo ahí, tengo cuatro disparos, venga, y las bombas justo al lado nada, eso era imposible imposible sin cobertura, solo, ante tres o cuatro carros. No tenían nada que hacer. Bueno, partida prácticamente perdida. Que hago salgo con el Panther, el Leopard... Bueno, el Panther. Vamos a salir a morir. Pero bueno, no me gusta dejar la partida a medias, mirando. Vamos a intentar hacer algo más Aunque esto prácticamente Está perdido Venga, ahí tengo gente La ¿Dónde sale? ¿Dónde me fila? ¿Está justo ahí? Me disparan nah, Me da igual ¿Eh? Aquí estás Toma <risa> Bueno, misión fallida Se acabó Una pena, cuarto en el equipo, 15.215 puntos, no está mal para haber perdido, y dos bajas. Madre mía, qué desastre, vaya un desastre, cuatro objetivos destruidos, ninguna zona conquistada, evidentemente, con el Jack Tiger solamente me he dedicado a reventar a todo el que salía, pero claro, ya habéis visto que un cazacarros no hace nada si no está cubierto por los flancos, por los compañeros, es totalmente vulnerable, y más cuando se te... se te echan encima varios enemigos. En fin, fin de la partida, derrota en Puerto del Novorosik. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, la partida en sí, acordaros de darle a like, suscribiros, darle a la campanita, y volvemos en unos pocos minutos en otro nuevo vídeo. Hasta ahora, chacales. Hola a todos, chacales. Nuevo escenario de este vídeo. Segunda partida: Normandía. Y esta vez mmm, vamos a escoger los tanques alemanes. Bueno, no me puedo quejar. Es mi, uno de mis escenarios favoritos. Aunque partimos desde la zona esta de la derecha. Que personalmente me gusta más partir de la zona izquierda, Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con el Leopard. Vamos a ir rápidamente a tomar... Una zona. Como siempre hay que salir rápido, mejor velocidad y entrar por la calle directamente. Venga, vamos a por la zona B. Ahí, muy bien. Corre, ese leopardo. No, no. La zona. A. Oh, madre mía, qué salto. Venga, si estoy aquí prácticamente. Venga, vamos. Venga. Harás de humo. Bien, vamos a empezar a conquistar la zona B. Todo el mundo siempre se va por la zona A o por la zona C. Por la zona B. Es la clave de este escenario. Bueno, tomando la zona B. A ver si rápidamente podemos recargar nuestras bengalas de humo porque aquí estoy muy bien ¿Listo tomada? ahí está la zona B nuestra la mayoría de los enemigos los tengo prácticamente detrás el jefe está por ahí mp1 qué guapo tiene el tío <ríe> con un tanque de papel como es ese bueno la verdad es Prácticamente están el 90% de los enemigos. Están bueno, uno justo lo tengo en la otra parte de la iglesia. Y tengo dos cazacarros. Detrás. Ahí está el japonés. Y oh, producción. Este... Por aquí, carga hueca. Que duro es este tanque. Que duro es. hemos enfrentado varias veces algunos de estos. Y la verdad es que son durísimos. ¿eh? Sobre todo con cargas huecas. Venga. Disparado porque te ibas. Pero un proyectil perforante por el lateral es letal para este hacer el Pero me ha caído la vuelta, como tengo yo aquí. Hay que ser más preciso. Y tiene buen pilotaje lateral, la verdad. No sé cómo no ha caído. Bueno, tengo ahí. Alas de humo más por aquí están todos ahí, incluso, incluso en el flanco derecho, tengo dos carros medios que están bastante adelantados pues un un que acaba de pasar, no veo nada prácticamente, yo mismo me he cegado con mi propia bomba de humo ahí está, uno, dos, hay dos solo, madre mía, venga, mira este, ¡Oh! este me estaba mirando, está ahí prácticamente me meto. Me rápido. Venga. No puede ser. Yo solo contra dos. se gira. Toma... Madre mía, ese también... voy a hacer yo contra dos cazacarros japoneses como estos. Madre mía, qué desastre. Pues se van a poder de la zona B bueno, vamos a salir con el SLA-16 ah. vamos a, a, ver, a entrar a las ventanas no ah. ah, que mala suerte Pues ahí, ahí justo tenía tiro pero claro, estoy en mitad de recarga listo, ya recargado cargado carga hueca SLA-16 madre mía, ese leopardo ah, se me escapó se ha metido por ahí, la parte derecha como pues es la cosa bastante igualada la zona B la están tomando mal asunto Uf, vaya lag <risa> venga compañero, vamos a flanquear los dos filtros. Venga, uno cada uno por un lado este compañero tiene a varios Ah, varios tanques pegados ahí. Está reparando. Madre mía, tiene pegado, pegado un tanque medio. No lo puedo dejar solo. ¿Cómo, no sé des cómo, cómo se descuide. Ahí es, es el leopardo de antes. Ahí está. Aviones por aquí, por ahí abajo también. Compañero dispara. M26. No sé nada aquí. Ahí está ese compañero. El ah, destrozado. Eso también está ardiendo. Y reparando. Me parece a mí que no me dejan respirar. Ahí lo tiene. Ahí está, el leopard de antes. Toma, cebollino. Ah, estupendo. pita cabeza salvar el culo a ver que se empuje hemos logrado frenar un poco venga vamos a ver que nos encontramos vamos a avanzar seguimos con esta carga hueca vamos a ver por el pasillo este Me parece que hay algo por debajo del muro también vamos a ver que tampoco lo que nos encontramos ahí de 44 Venga, perfecto, ah, me ha matado Dios. No he sido yo, ah, se me ha escapado bueno, Sigue habiendo gente por ahí, tanques no pero está justo por debajo de un muro. Tengo varios, tres compañeros ahí que parece que tienen una raya. Vamos avanzando poco a poco. Oh, <ríe> mucho tráfico. Zona B sigue todavía ahí muy reñida. Nuestro carro pesado de ellos. Bien, estamos nos estamos haciendo con la zona de eh. venga, vamos a ver si conseguimos que esa red se convierta en un azul bonito. Que solamente hay un tanque. justo que está ahí detrás, pero fregado, aquí ah, están rodeando ahí al jefe. Cuatro, cuatro tanques medios. Por ahí es por donde están llegando. Me parece a mí que aquí no es el sitio más seguro que no para quedarse. Vamos a intentar a aquí a echar el cable. Venga, vamos. de la muerte. Vamos, vamos. Bueno, el jefe se ve que ha caído. Sí, ese 3 y yo contra. Bueno, yo solo. Contra alguien. Contra ese Tiger 2. Madre mía, no, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. No hay sitio para darle. Tiene que disparar que si no, entonces, ¿para que me asomo? Esta carga buta no ha hecho nada. Mete un proyectil perforante. A ver si le destrozo el frontal. Me está esperando me está esperando me estaba esperando <risa> a ver justo por donde entra el proyectil justo por ahí por donde yo quería vendérselo pero nada ha sido él ha sido listo muy bien venga, vamos a el ferdinand venga por el ferdinand bueno tengo carga huecas proyectil perforante vamos ferdinand A ver, 8 bombardero. Me gusta poco subirme a los salines. ¿no? Lo Venga, ahí estamos. Qué bonita vista. Vale, nos llevan ventaja. enemigo enemigos, enemigo enemigo enemigos. Enemigo, enemigo, enemigo. Ya está bien, acá vamos a intentar meternos ahí en medio. Esto no es lo mío, ¿eh? Madre mía, que no baja. Venga, venga. Me he pasado revoluciones. Madre mía, qué desastre. Venga, vamos a por esa... Ay, esa calle Esa calle, esa calle, venga. Qué desastre. Me, que me subido al avión. Venga, no lo no, hago más. Por lo menos son cazabombarderos. Venga, vamos fetina. Justo ahí. A ver, a ver, me está marcando, me acaba de disparar a MX M4, 400 metros. Se escondió. Bueno, ya sabe que lo tengo enfilado. Venga, rápido, los momentos de cosas rápidos aquí. Venga, ya. Venga, vamos despacio, avanzando poco a poco. Primera y apuntando. Venga, no te tanto. en el momento cumbre de la partida está todo igualadísimo no te puedes fiar de este ahí está otra vez 280 no. metros no acaba de salir sabe que lo estoy esperando 270 260 metros otro, otro compañero necesito apoyo ya se dispara Eliminado. vamos a coger con la calle Cubripe. hay un tanque pesado vamos necesito que me cubran vamos a ver qué me encuentro por aquí dos aquí Totalmente frenados, M42, M48, un y S3. Y S3... Venga, sitio. En la carga hueca. A ver si se lo podemos meter justo por donde está el conductor. Ese es el sitio. A ver si sale... Justo por ahí, por ahí, por ahí. Ese es el sitio. Venga, venga, venga, tapiquetecito, Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí perfecto toma ya así es como se mata un ISP con una carga hueca justo por donde tiene el visor y el piloto no sé si es el punto débil de este tanque bueno, es que es un tanque tan duro y con este blindaje que sea tan blando justo por ese sitio no sabéis y ese tren no me gusta nada el IS 4 tampoco. Muy bien. Venga, estupendo. A este sí del empuje. Este sí del avance. Esto está. Vamos, venga, estupendo. Oh, qué maravilla. Estupendo. Hemos ganado. Muy bien. Esta partida estaba complicada, ¿eh? Bueno, 24.379. Para estar en el puesto 11, pues no está nada mal. Los ¿eh? objetivos, torreces destruidos. Una zona capturada. Muy bien, muy bien. 77% de actividad. Muy bien, estupendo. Yo esperaba menos recompensa por una partida así. Pero bueno. El Ferdinand se ha abortado muy bien. El Leopard también. Pero el Tiger 2. Madre mía, qué poco ha durado. Bueno, fin de la partida en Normandía. La verdad es que este escenario nos sigue trayendo suerte. La mayoría de las batallas nos estamos ganando. Bueno, nada más que deciros. Espero que os haya gustado los dos vídeos han gustado las partidas, aunque evidentemente la primera fue una derrota, pero bueno, lo que importa es divertirse y recordad, no olvidaros suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que voy subiendo, siempre like, muchos likes, agradezco los likes y compartid Esto es todo chacales, nos vemos en un próximo vídeo, chao.